Dejar la experiencia del cliente de manera personalizada, pero hacerlo de manera correcta. Lo vemos con el experto, así que acompáñenos. en Digital 854.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 el jueves final del 2021, el último jueves de este año, rematando con una última entrevista del 2021, que la hemos pasado maravilloso, hemos conocido a gente maravillosa y que nos ha aportado muchísimo, así que pues jueves 30 de diciembre, ¿no? Y bueno, antes de entrar y dar la, la bienvenida a mi querido eh, invitado, pues este, dar las gracias a nuestros auspiciantes, que es la cooperativa Andalucía, que está preocupada por la reactivación económica y siempre eh, ha buscado mecanismos y ha lanzado pues estos de créditos, tanto de consumo como microcréditos, con altas, eh, digamos que con muy competitivas, más bien dicho, tasas de interés para pues, reactivar aquel... Eh, negocio que quiera tener su, o, o lanzarse por capital de trabajo, o pues alguien que, de algún familiar que quiera mejorar el tema de los estudios de sus hijos, en fin, muchas opciones habrá, muchas necesidades, y para eso está esta solución, y también, ojo y atención, dentro de cateman.com, eh, tenemos, ya saben ustedes, las mentorías para todos aquellos profesionales, empresarios o gerentes de ventas o gerentes de marketing que deseen implementar un embudo en LinkedIn, un embudo que les permita traer de manera constante eh, leads eh, calificados para su negocio. Esto a través de LinkedIn, ya saben, cateman.com es las mentorías, lo pueden revisar. Y pues eh, vamos a empezar, ya no les canso más. Vamos a dar la cordial bienvenida a Mario Sánchez. Mario, gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas, buenas tardes con todos. El gusto es nuestro, Mario. Gracias por estar aquí. Y bueno, Mario le había conocido en LinkedIn y me encantó muchísimo su propuesta de valor. Así que por eso él está acá. Eh, bueno, antes de entrar, mi querido Mario, en entender cómo podríamos aplicar las eh, eh, estas experiencias personalizadas para el cliente de manera efectiva, pues primero cuéntanos quién es Mario Sánchez y a qué te dedicas. Bueno, eh, soy gerente general de dos empresas, eh, info es, es una de ellas, es una empresa que se dedica a la implementación de plataformas de, de Customer Experience, ¿Sí? eh, donde distribuimos y implementamos plataformas de contact center con Genesis y plataformas de bot eh, con inteligencia artificial con AIBO. Uh -huh. Y obviamente también tenemos otra empresa que se encarga de, de ofrecer servicios de contact center, eh, eh, que es Interatec. Sí, con esta empresa lo que hacemos es eh, apoyamos a nuestros clientes a diseñar experiencias para sus clientes. ¡Qué maravilla! mire, a falta de una, dos, dos empresas y todas van muy de la mano. Por eso, imagínense, estamos con una eminencia y alguien que conoce, no solo por conocimiento, sino por experiencia, de cómo llevar estas experiencias, valga la redundancia, personalizadas ya en el trato dentro de las empresas hacia el cliente, ¿no? Así que, bueno, mi querido Mario, eh, me, me gustó mucho ese ejemplo que, que me habías compartido en LinkedIn, pero con tus propias palabras, ¿qué, ¿cómo podemos entender que se debe manejar dentro de las empresas la, la experiencia del, del, del cliente, ya pues cuando interactúa con nosotros. ¿Esto aplica solo al final, al inicio? Cuéntanos, por favor. Bueno, eh, Katia, hoy en día se habla mucho de, de, de conocer al cliente, ¿no? Y, y creo que es la parte fundamental de, de conocerlo para entregarles experiencias personalizadas. Y lo vivimos a diario en la casa, eh, en cualquier parte de nuestro, de nuestro vivir diario, podemos eh, estar en relación con, con experiencias, ¿sí? Uh -huh. eh, desde, desde cómo le sirves a, tu, a tus hijos, la mamá sabe cómo le atiende, cuánto tiempo tiene que calentar la leche en el microondas, del papá normalmente no. Entonces, eso es experiencia, el saber cómo le gusta a tu hijo eh, la temperatura de la leche, eh, cómo le gustan los huevos, a lo mejor, eh, cómo le gusta, en fin, el, el, el, el trato, el... fuiste, la... Mario? Ahí sí, está. Sí, estoy con un problema de, con la cámara, ¿sí? No ya sé traje. qué está pasando a mi cámara. Sí, sí continúa. Eh, entonces, en el, es, las experiencias las vivimos a día. Ahora, si hablamos de marcas o de servicios, hay un gran desafío, Si ¿sí? Las marcas enfrentan un un tremendo desafío de, de crear experiencias personalizadas para conectarse con sus clientes. ¿Sí? Eh, ¿Y por qué conectarse? Porque obviamente cambió mucho la, la forma de, de interactuar. ¿sí? La pandemia... Eh, otra vez se me, acabó la, se me apagó la cámara. La pandemia lo que ha hecho es acelerar un proceso de innovación o de transformación y definitivamente eh, las empresas han tenido que que acelerar ese proceso para habilitar eh, servicios de una forma diferente. ¿sí? Ya, ya hablando de conectar con los clientes a través de experiencias. Lo que te comentaba yo en, en, en, en LinkedIn es, no tiene sentido que si yo llamo a un banco, me ofrezca opciones dentro del Nibere para consultar mi tarjeta de crédito, cuando no tengo una tarjeta de crédito con ellos, tengo una cuenta de ahorros. Claro. Sí. Eh, esas, esas personalizaciones se las forman o se las diseñan fundamentalmente conociéndole al cliente ¿sí? saber quién es, qué productos tiene, cuáles son sus preferencias si hablamos en el sector automotriz si todos los meses saca cita de taller o cada seis meses saca citas de taller en una, en una dirección en un taller específico lo más lógico es que el, el, la siguiente cita de taller también busque que la, la atendamos en ese mismo taller y no estemos al cliente preguntándole en qué taller quiere que la, la agendemos su cita, sino anticiparnos. ¿Sí? Eh, es anticiparse a la necesidad de un cliente. Eso es fundamental dentro de, de este concepto de experiencias. Ahora, eh, tú mencionas algo que es súper relevante y me parece vital. No podemos arrancar una personalización y, y dar una buena experiencia si no conocemos al cliente, ¿no es cierto? Entonces, eh, ese conocer al cliente, bueno, tú lo has aterrizado muy bien, digamos que en casa, a ver, eh, yo tengo tres hijos, el uno le gusta tal cosa, el uno le gusta otra cosa, y yo tengo que, pues, a, para darle esa buena experiencia, adaptarme a lo que yo ya sé que le gusta, ¿no es cierto? Pero... Claro, uh, y ahí va de, el tema de, de la data que generan las empresas, entiendo que ahí es do, donde entra el interpretar toda la información, toda la data que está ahí andando, ¿no es cierto?, en, en las empresas para yo justamente poder eh, entender y e interpretar cuál es ese comportamiento que va a tener él o que tiene en los diferentes clientes eh, con los cuales yo ya les estoy atendiendo, ¿no es cierto?, Sí, sí, sí. Definitivamente. O sea, en algún momento yo estaba leyendo un artículo en el que se piensa mucho que segmentar es conocer al cliente. Y no, no tiene nada que ver el segmentar, eh, ubicación geográfica, género, edad. No, no guarda relación con, con lo que, con la esencia de un cliente. ¿Sí? Podemos tener... La misma edad, yo con otro usuario, la misma edad, vivir en Quito, tener, eh, qué sé yo, ser el mismo, el mismo género. Pero las preferencias de contacto, por ejemplo, yo puedo preferir acceder por canales digitales y el otro usuario puede preferir acceder por, por canales sincrónicos, como llamada telefónica. ¿sí? O sea, no, no solo es segmentarle al, al cliente por por geografía o por cualquier otro dato, sino es conocer exactamente eh, quién es mi cliente y qué está consumiendo de nosotros. ¿sí? Eso es fundamental, o sea, no, no, es solo, no es solo segmentarlo, sino es conocerlo. ¿sí? Eh, es la base de una estrategia diferencial. O sea, es, es un diferenciador el conocer al cliente hoy en día. Claro, dentro de la segmentación que tú dices, bueno, hablamos de segmentación, digamos, demográfica, tú has mencionado que, que no vale quedarse ahí, sino ir más allá a esa segmentación, digamos, basada en el comportamiento. Tú has mencionado, una, una de ellas puede ser preferencias de contacto, otras puede ser frecuencia de consumo, eh, otro debe ser tipo de eh, producto o servicio que, que consigue... O, o si tiene problemas recurrentes, luego de atención al cliente, en fin, muchísimas eh, eh, información que se puede ir generando. ¿Cómo las empresas ahora pueden... Perfecto, me doy cuenta que debo conocer a mi cliente para mejorar su experiencia. Y obviamente con una, un buen cliente feliz, pues incluso me, tengo posibilidades de que me recomiende y pues hacer, hagamos un círculo virtuoso, ¿no es cierto? ¿Cómo yo ahora... Identifico esto y lo implemento. Y aquí entiendo que entra ya la parte de la tecnología y todo lo que es inteligencia artificial. Coméntanos, por favor. Bueno, eh, primero, a ver, te voy a dar, os voy a compartir tres tips que son eh, enfocados a, a generar o a crear o a diseñar experiencias personalizadas. ¿sí? Lo uh -huh. que ya hemos venido hablando. El primero, importante, el cliente es el centro de todo. ¿Sí? Uh -huh. eh, tenemos, En algunos casos nos llenamos nos de, de formularios, le mandamos una encuesta de satisfacción al cliente, pero, pero probablemente son, es por cumplir procesos, ¿sí? pero no estamos escuchando lo que nos dice el cliente en esas evaluaciones, no estamos interpretando esos datos. ¿sí? Eh, y el interpretar esos datos nos ayuda a conocer al cliente. Entonces, fundamentalmente, el primer tip es centrarnos en el cliente. Okay. ¿sí? El segundo es conocer el viaje que ha tenido el cliente. Sí. El, lo que se conoce ahora como el journey. Saber por dónde me está contactando. Darle alternativas de comunicación multimodal. Es, es decir, si el cliente me está llamando, por teléfono, ¿sí? Hoy en día las, las, las plataformas tecnológicas lo que te permiten es identificar si, te me, estás, si me estás llamando de un teléfono fijo o me estás llamando de un celular, ¿sí? Uh -huh. eh, darle esas alternativas al usuario de, si estás llamando en horario pico de, de llamadas telefónicas y no hay nadie quien atienda, Darle la alternativa de que pasemos esa conversación o esa interacción a un canal digital, ¿sí? Eh, pasar esa conversación a WhatsApp, por ejemplo. Ajá. ¿Qué? Es un, es un canal asíncrono en donde el cliente se puede sentirse un poco más cómodo en interactuar con algún negocio, con alguna marca, con algún servicio, sí. de manera que pueda acceder a la información que está buscando y satisfacer su necesidad. ¿Sí? Ajá. Entonces es eh, darle alternativas de, de comunicación bajo, bajo el concepto de omnicanalidad, si tener una, una visión 360 del cliente, eh, saber por dónde, cuál fue el journey que ha tenido un cliente específico para lograr un fin determinado. Si toda esa información eh, eh, es, es, es vital el, el observar por qué medios está, está interactuando. Eh, Tener toda esa trazabilidad de, de, de, del contacto que ha tenido un cliente con, con un negocio. Entonces ese es el segundo, el segundo tip que es conocer el journey que ha tenido un cliente. ¿sí? Uh -huh. De manera que podamos tener una vista 360 de, de, de un cliente. Okay. Y el tercero es pensar diferente. ¿sí? No, lo que tú decías, eh, la tecnología tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver, pero creo que es más importante la el cómo gestamos los cambios culturales dentro de una organización. ¿Sí? El, el, el, el, el customer experience, la experiencia del cliente, no es un departamento, sino que es ya una cultura que va a correr transversalmente en una empresa. Claro. ¿Sí? Y, y obviamente, si es que el sponsor principal, el CEO, el presidente, eh, él es el que tiene que propagar todo ese, ese, ese cambio cultural dentro de la organización eh, para apoyarse en la tecnología y empezar a generar este tipo de experiencias. Pero entonces, la conclusión es, la tecnología no lo es todo. Si, si, si la, la, la empresa no tiene esa cultura, no ha entendido esa, esa nueva cultura de, de, de transformación, eh, podemos tener la mejor tecnología que la percepción de nuestros clientes va a ser la misma. Y es importante, no tú has mencionado, este cambio cultural tiene que ser completamente transversal, es decir, eh, muchas de las áreas, todas, desde las cabezas hasta desde el, todas las áreas deben estar involucradas en esto. A tu criterio, eh, ¿las empresas están preparadas para ello? ¿Les, ¿Les cuesta hacer este cambio? Porque normalmente los seres humanos somos anticambio. O sea, estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma y cuando alguien viene y dice, no, es que ahora vamos a hacer diferente, hay una resistencia. En base a tu experiencia, ¿las empresas están preparadas para este cambio? ¿Qué tiempo les lleva? Y esto de pronto es una pregunta muy amplia, pero a tu criterio, ¿qué opinas sobre este tema de la cultura organizacional para adaptarse a estos nuevos cambios? Sí les cuesta. o sea Y más que todo, el, el, lo que yo he identificado es... Dentro de la empresa siempre vamos a encontrar stoppers, ¿sí? gente que, que puede, ser, puede ser un comportamiento normal o puede ser un comportamiento circunstancial, que, que alguien tuvo un mal día, se peleó en casa y eso transmite a la gente. ¿sí? Entonces, creo que es fundamental a los... A los a, digamos que a, la, a las supervisiones operativas que puedan identificar en, en, en tiempo real eh, es, estos, estos comportamientos y acceder inmediatamente a, a una opción para resolver ese tipo de, de, de incidentes. Ahí, y ahí sí toma mucho, mucho sentido ya contar con tecnología que te permita hacer eso, ¿sí? Es, muchas veces hablamos de, de que hay mu muchas plataformas donde tienen módulos muy poderosos de control de calidad, pero son módulos muy poderosos pero ya eh, si cabe el término post-mortem ¿sí? es cuando ya sucedió ya hubo mala experiencia exactamente, ya no puede hacer nada o sea, ya, ya dejaste a un cliente mal satisfecho claro ¿sí? si no tienes herramientas o no tienes procesos de supervisión que identifiques en tiempo real alguna circunstancia, eh, ahí sí vamos a tener problemas. Entonces, es fundamental ahí sí ya, contar con tecnología. Por ejemplo, en, en, en Génesis nosotros lo que representamos acá es tener soluciones eh, que en tiempo real puedes ir viendo el comportamiento, ir viendo cómo se está calificando en tiempo real una interacción, si es positiva, si es negativa de manera que puedas entender y puedas actuar inmediatamente, ¿sí? Eh... sí ver, yo ahí tengo una pregunta, gracias Mario por toda esta valiosa información. Arranquemos con el tema de que la cultura o hay esa visión de cambiar, ¿no es cierto? Tú dices cuando una empresa ya tiene este, o al menos desde arriba, se trata de transformar de manera transversal todo este cambio, sí debemos sí o sí apalancarnos de la tecnología. Esta tecnología debe ayudarnos a que no sea ya cuando pasaron las cosas, que de pronto entren a hacer toda la analítica del caso, pero ya la situación pasó. Tú dices, hay herramientas que ahora nos permiten hacerlo como en caliente, el momento que está pasando. ¿Es correcto? Es correcto. Ya, es entonces, correcto. Cuando, cuando esto está pasando, y, y quiero por favor que me aterrices si esto es factible, con un ejemplo. Ya, no sé, eh, estoy llamando a, a una institución grande, no sé, un IBI, es alguien que atiende la, la parte de medicina, por ejemplo. Entonces llama, está ahí, espera, espera, espera, que, que a veces pasa, ¿no es cierto? Como tú decías en la hora pico, ¿cómo, cómo interpreta en este caso y, y, y cómo ayuda la herramienta haciéndolo en caliente? Ayuda muchísimo y te voy a poner un ejemplo de algo que, que, que en, en negocios grandes de retail se disparó a nosotros en... en en Ecuador no tenemos una cultura de compra en línea. ¿sí? Me refiero localmente. Sí nos gusta comprar en Amazon, en cualquier lado, pero, pero localmente, por ejemplo, no somos de esa cultura de, de, de, de entrar a Etapassion, a, a su tienda en línea o de Prati. ¿sí? Eh, hoy en, en pandemia muchísimas empresas tuvieron que, que integrar a todo ese proceso de transformación, eh, este concepto, o el modelo de e-commerce. ¿sí? ¿Cómo puedes actuar in, in, inmediatamente en un e-commerce? ¿sí? ¿Qué le interesa a un e-commerce? A, a, a un retail. Que te compren. ¿sí? Minimizar el abandono de carritos que es típico, que nos ha pasado todo y que todos hemos hecho eso en Amazon, cualquier otro eh, portal uh -huh. de compra. ¿sí? Uh -huh. eh, la, la tecnología te permite con, con, con, digamos, con modelos de inteligencia artificial disparar ciertos, ciertas acciones cuando tú le tienes a un cliente eh, en tu e-commerce en tu e y pasó al carrito de compras y en el carrito de compras se demora o quiere abandonar. En ese momento podemos eh, disparar eh, llamados a la acción o call to actions de manera que le, ofre, le ofrezcamos a ese cliente en ese, en ese instante, antes de que abandone, ofrecerle eh, cierto sí, claro. tipo de beneficios. ¿sí? Claro. Eh, te ofrecemos el 10% si compras los productos que tienes en el carrito de compras ¿Sí? O de pronto estás en un portal, digamos, y no encuentras la forma de pago con tarjeta diferida y, le ves a, y puedes ver a un cliente que está pasando mucho tiempo en el proceso de pago Ahí podemos generar otro tipo de acción, es decir, vemos que tienes problemas con, con tu pago, quieres ayuda en este instante y, y si aceptas ese momento le puedes pasar esa interacción a un asesor especializado con un perfil diferente en donde este asesor va a poder ver eh, información desde qué tipo de, de, de dispositivo está usando, si es que es un computador, si es que es un, un, un celular, si es Android, si es iPhone eh, y puedes ver incluso qué productos escogió en su carrito de compras, puedes ver eh, las cantidades y puedes ver si es que pasó al proceso de pago y se quedó estancado ahí, entonces ahí puedes tener una, un apoyo una asesoría al cliente ya diferenciada, ¿no? es, es, le vas a le vas a sorprender al cliente que le, que le digas claro. vemos que usted está interesado en comprar eh, las llantas RIN 17 eh, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces, claro, ahí, ahí vas a generar el efecto wow de cómo saben que estoy estancado en el proceso de pago y que son llantas. Entonces, la tecnología te permite hacer eso. Obviamente, la tecnología de punta, donde eh, un apoyo fundamental es la tecnología de, de inteligencia artificial que está tomando muchísimo poder hoy día en cualquier cosa que hagamos. Ahora, esta inteligencia artificial de punta que tú lo mencionas, va a permitir integrarse a cualquier área de, de la empresa. Por ejemplo, me hablas de un e-commerce, bueno, dependerá en el lenguaje de programación que esté, si este es un WordPress de turno o un desarrollo a medida, si es que estamos hablando sobre, no sé, atención al cliente y utiliza eh, o seguimiento de ventas, no sé, alguna gestión con un CRM o un ERP de turno, se puede adaptar a cualquiera, ¿no es cierto? Me imagino que sí. Se adapta a cualquiera. Esta personalización y esta tecnología de punta, ¿quién nomás se puede dar el lujo? Dentro de las empresas, Mario. Sabes que es, es una pregunta que, que todos se hacen. Piensan que es una tecnología costosísima y que, que puede sonar bien, puede sonar interesante, pero el momento de, de hacer números ahí es donde se complican. ¿sí? Y la verdad es que no es tan costosa la, la, la, la solución. ¿sí? Es, es, es muy fácil, si es que estás empezando a hacer un proceso de, de, de ROI en el que la, este tipo de tecnología te va a permitir hacer un ejercicio en el que te diga de acuerdo a tus, a tus volúmenes de ventas y a las proyecciones que tú tengas, eh, esta plataforma te va a ayudar a implementar en X porcentaje las ventas, en disminuir en X porcentaje los abandonas sí, y, y créeme que no es, no es una solución extremadamente costosa, es, suena así como a tecnología de la NASA, pero no es tecnología de la NASA, ya es, es un concepto y hay muchísimas herramientas por detrás que, que, que uno toma para, para implementar este concepto de inteligencia artificial, pero en realidad es una tecnología que se está propagando muchísimo y que obviamente el costo ha ido reduciéndose muchísimo de, de año a año. Y eso es una buena noticia, ¿no? Para las empresas. Pero hay otra cosa que tú has mencionado y es de pronto el volumen de datos. ¿Esto aplica para sectores, por ejemplo, como el retail, como la salud, donde hay un volumen grande de transacciones y de actividades por hacer? ¿Solo aplica a este tipo de, de sectores o a alguien más? ¿O sí puede ser de pronto una empresa B2B que tiene una relación de pronto casi de uno a uno? ¿Cómo diría? Más aplica un B2C. ¿Sí? En, uh -huh. en, en, en el cliente. Donde tienes un cliente individuo uh -huh. que está buscando un producto. ¿Sí? Es, uh -huh. es, es, y, y ahí sí cualquier producto, ¿no? Yo te digo, esta tecnología nosotros estamos haciendo pruebas de, de concepto en, en el sector automotriz. Uh -huh. ¿Sí? Okay, en, claro. donde, en donde las marcas hoy con tanta marca acá y con tanta oferta... Eh, las marcas están buscando esos diferenciadores, ¿no? el, el, el causar ese tipo de, de, de impacto al cliente, de, de cobertura, wow. de, de conocimiento claro. y, y obviamente eso te, te apoya muchísimo al, al proceso de ventas. Y me parece genial, ¿no? Que las empresas pueden conseguir wow, ese efecto wow por el cliente, decir uy. Esto ni me lo esperaba y me pareció tan chévere que, que me quedo, eh, investigo más y compro o recomiendo, que es un, como decíamos, este círculo virtuoso. Mi querido Mario, mil gracias. Siempre, siempre nos falta tiempo para las entrevistas cuando estamos hablando de temas tan interesantes. Eh, palabras finales, algo que no te haya preguntado y que tú quieras compartir con la audiencia. Eh, bueno, gracias. Gracias, Katia, por el espacio. Eh, sin duda, lo que hemos estado conversando en, en esta sesión, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer sin invertir mucho. Es simplemente tener la, la, la necesidad de mejorar las ventas y con esa necesidad se puede hacer un cambio eh, eh, transversal dentro de una organización, uh -huh. de manera que sin que tengamos mucha tecnología podemos... Eh, atender de mejor forma a, a los clientes y dejar de tener el eh, en algunos momentos se habla de, de del crimen que tienen los asesores de, de, que atienden al cliente eh, tratar de, de ir eliminando estos estos criminales de atención al cliente porque en todo lado hay ¿sí? y, y cambiar sí. esa cultura dentro de las organizaciones ¿sí? es el, el, el, el buscar el cambio de, de, de este concepto de, de, de, de crimen a un concepto de, de heroísmo. sí en, eh, Porque sí puede ser, o sea, una persona que atiende al cliente puede convertirse en un héroe, eh, eh, héroe para la empresa, uh -huh. héroe, héroe para un cliente. Entonces yo creo que las empresas eh, tienen ese reto no de, de, de a, a los asesores que están eh, atendiendo al cliente, ya sea en front office o en back office, Buscar esa transformación de convertirles de una, en una persona supremamente valiosa para la organización por la forma en que interactúan con los clientes. Claro que sí, claro que sí. Así que ese es el reto, ¿no? De la experiencia personalizada del usuario. En vez de ser asesinos de los clientes que quieren llegar a una empresa, sean los de héroes para que esa... Y haya hay una relación ganar, ¿no? Win-win. El cliente está bien atendido, la empresa sigue creciendo, el colaborador también pues tiene un lugar donde trabajar cómodamente... Ese es el reto, sí. Y qué bueno saber que haya tecnología de punta, eh, inteligencia artificial que esté a la mano, que no sea muy costosa, para poder eh, acceder a ello. Bueno, estoy segurísima que los empresarios que nos escuchan, pues querrán contactarte eh, para saber más. ¿Dónde lo podemos hacer? Bueno, nos pueden buscar en nuestra página web, eh, es www.ceteinfo.com Uh -huh. eh, o a, la, a, a nuestras redes sociales, en todas figuramos como CP Info. En, en LinkedIn tenemos bastante presencia. O si gustan, a, a, a mí directamente les voy a dejar mi teléfono. Uh -huh. Es el 099 50 60 851. Y se sorprenderán porque atiendo 24 7. Es algo que me, algo que me critica mi esposa, pero atiendo 24 7 pero dando una buena experiencia de usuario que bueno, gracias Mario por tantos eh, valiosos conceptos por darnos buenas noticias de que se pueden hacer las cosas bien, de que no es tan costoso y que pues bueno, ya queda ahí la tarea de que las empresas puedan implementar esto para en realidad ser héroes para los clientes, así que pues bueno con esto nos quedamos, gracias Mario y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado, estos no existiría. Recuerden que si saben que este contenido va a servir justamente a ese empresario que estaba con las dudas, que no sabía, o que tiene problemas de atención al cliente, en fin. Recomienden el contenido este en particular y todos los demás que sacamos de lunes a viernes contenido eh, para la comunidad empresarial, para conseguir mejorar y ser pues felices con lo que hacemos, ¿no? En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana y rematar el año con estas noticias maravillosas. Así que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.